digo que te la querés tomar toda no terminaba de tomar y el agua todavía no le puse y estar adentro ¿entendés? bueno sí. ellos quieren venir acá quieren que lo invites ¿viste? Al, se inventó también, al traer las boletas, antes o después, y se me hace entrar. Nada. Digamos, bueno, me hizo acompañar, me llevó, me llevó hasta vacunarme. Pero ellos lo hacen por el interés, saben que yo soy generosa. Cuando me llevó a vacunarme, ¿sabes lo que hice?